Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. En este video te voy a enseñar cómo ocultar aplicaciones en tu celular sin descargar ninguna aplicación. Este video lo estoy haciendo desde un celular Samsung Galaxy A71 con Android versión 11. Antes de realizar la ocultación de la aplicación quiero mostrarte que acá tengo una aplicación llamada bixby esa aplicación bixby es la que está visible ahorita pero vamos a probar eh, la función ocultar aplicaciones y esa aplicación bixby es la que se va a ocultar para ocultar aplicaciones en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos primeramente debes tocar ajustes luego debes ir a la opción que dice pantalla de inicio y ahí verás una función que se llama ocultar aplicaciones la seleccionas entonces ahí vas a ver en la pantalla todas las aplicaciones que eh, tienes descargadas en tu celular entonces ahora vamos a seleccionar esa aplicación que yo les mencionaba Bixby entonces si tú observas eh, puedes ver que las aplicaciones ocultas se muestran en la parte superior de la pantalla y luego tocas la opción realizado entonces ahora vamos a buscar esa aplicación que teníamos en esta carpeta y si tú notas no está no está esa aplicación entonces ya está oculta ahora para hacer visible la aplicación oculta tienes que seguir los mismos pasos tocas ajustes luego pantalla de inicio luego eliges la opción ocultar aplicaciones y ahí se te muestran las aplicaciones ocultas entonces vamos a seleccionarla nuevamente esa, esa aplicación y luego le damos en el botón o la opción realizado ahora cuando busquemos la aplicación la vamos a encontrar ya no se ya no me aparece en la en la carpeta donde estaba entonces vamos a buscarla ahí está fuera de la carpeta Bixby entonces, ahora sí, ya la aplicación está visible. Si este video te fue de utilidad, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Antes de finalizar el video, quiero saludar y dar un fuerte abrazo a mi gente linda de México, Perú, Colombia, Nicaragua y a quienes vieron el video desde otras partes del mundo. Hasta pronto.